Hola queridos amigos y amigas, en estos momentos estamos aquí en las oficinas de Prime State Public Adjusters eh, con nuestro amigo Manuel canvas Una vez más estamos aquí preparando un testimonio de alguien que ha estado eh, contento con nuestros servicios. El huracán Irma le dañó el techo de su propiedad y recibió inicialmente cuando él hizo un reclamo a, a su compañía de seguros un cheque por eh, 13 mil dólares. No estando contento con esto, él contrató nuestro servicio y bueno, aquí está Manuel Camba para que él hable de los resultados. ¿Cómo está Manuel? Bien, ahí nos vemos muy contentos con los resultados desde el principio hasta el final. Casi en el día de hoy, donde me han entregado mi cheque y por el resultado del trabajo de ellos ha sido rápido. Eh, no tuve que interferir en nada ellos se ocuparon de todo desde el principio hasta el final y de 13 mil dólares que me dieron porque no puse a usted pero hay que poner uh -huh. el exo que saben su trabajo cada uno su trabajo y estoy contento porque ahora con todo después de todas las deducciones que lleva cada caso que no son iguales pues He recibido ahora 43 mil y pico de dólares en cheque. Además Entonces, de los 13 mil que ya me Aparte había recibido. de los 13 mil, porque los 13 mil fueron parte de la deducción de lo que me pagaron ahora. Okay. Para el, el porciento, de, bueno, lo deducible que yo. Yo es y estoy contento con eso. Así que pienso que hacer un techo nuevo ahora es resolver mi problema con la ayuda de dios Ok, ah, bueno, el de está, se ve, ya lo ha dicho que está contento con nuestro servicio ¿Recomendarías nuestro servicio a tus amigos, familiares, a cualquier persona que esté viendo este video? Se lo recomiendo a cualquier persona porque al igual que yo estoy conforme, yo soy un usuario donde primera vez que lo conozco a ellos ahora y estoy contento con, con su trabajo que lo tendré pendiente para futuras necesidades mías y de cualquier persona, mitad de mía, siempre estaré pendiente para informarle eh, sobre ello, porque hay calidad y rapidez en su trabajo. Y te trata muy bien. Estoy contento. Muchas gracias. Bueno, ya saben, eh, mis amigos, estamos aquí para servirles. Si quieren contactar nuestro servicio, nada más que tienen que llamar a nuestras oficinas. 305-595-9595 O si quieren hablar conmigo personalmente pueden llamarme directamente al 305-399-9096 Y no se olvide de suscribirse al canal eh, Y bueno, nos vemos en el próximo video